Hola Flor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, estamos con el doctor Norberto Devaque, que como vos decías, nos va a explicar de qué va, de qué trata esta intervención que en horas les van a estar, eh, bueno, realizando a Mirta Alegrán. Flor, el doctor ya te está escuchando, te dejo en comunicación directa con él. Gracias por estar acá. No, por favor. Hola doctor, bienvenido a intrusos Muchas gracias a todos. Bueno doctor, me cuenta cómo es la operación. Bueno, eh, en primer lugar habría que decir... ¿Por qué le van a colocar un marcapaso sí. a el Gran? El marcapaso habitualmente se coloca en los casos de bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, que son las ramas de conducción del corazón que llevan los impulsos eléctricos para que funcione el corazón y se contraiga. Hay otros casos en el que a veces con los años las arterias, que eh, irrigan un nódulo que un nódulo sinusal que está en la aurícula derecha y que es la batería que nos da claro. el, el impulso para funcionar el corazón a veces por falta de irrigación o porque <coughs> tenga una una isquemia ahí eh, esa zona trata de no funciona adecuadamente y a veces baja la frecuencia cardíaca sin llegar a ser un bloqueo no tenemos la historia clínica como para decirte si es un bloqueo o si es esto esto que aparece a nivel del nódulo sinusal. Lo que sí te puedo decir, Flor, es que eh, la frecuencia cardíaca cuando baja después de 60 por minuto latidos, nosotros estamos ante una bradicardia y eso suele dar algunos síntomas. Claro. Uno me puede preguntar tal vez eh, cómo Mirta fue ayer a comer, fue al teatro, sí, porque... No era una urgencia, pos posiblemente sea esto, que tiene algo la frecuencia cardíaca baja y eso te da cierto cansancio y a veces puede dar, a, a veces en algunos momentos, algo de mareo. Entonces, sí, vale. como y es, es una persona tan activa, claro. es preventivo. Claro. ¿Por qué? Porque es una persona tan activa, Flor, sí. que ella es una vida social muy amplia, va a, estar, va a querer estar en la televisión. Y bueno, vos con ese poquitito más de latido que le podés dar a través claro. de este dispositivo. Eh, que se coloca en el corazón, bueno, va a mejorar su calidad de vida. Y quizás quizás tiene que ver con lo que usted está diciendo, doctor, porque me parece que desde el entorno de ella habían notado, o ella se hizo algunos chequeos que tienen que ver con esto, con cierta fatiga, eh, ¿no? Puede sí, ser. Exactamente. Entonces, claramente exactamente, con lo que estaba la, atravesando es, la chiqui. Sí, exactamente. Fatiga, podés tener un poco de cansancio, a veces algunos mareos. Entonces. Este eh, dispositivo que se coloca, no sabemos cuál, pero te voy a dar lo que según Mirta dijo que le iban a poner un marcapaso de última generación, sí, ¿no? Sí. Vamos a hablar primero del de última generación y después de los que se ponen también habitualmente. Es muy interesante este marcapaso de última generación porque para que te ubiques eh, no hace falta hacer una intervención quirúrgica como es cuando la colocación de los famosos marcapasos que son del tamaño de una moneda, que se colocan debajo de la clavícula, en el tejido subcutáneo, y hay que hacer un pequeño cortecito para, colo para colocarlo. No, esto tiene a través de la ingle, hay una vena, que es la vena femoral, y a través de un catéter, como se hace el catéter para colocar un estén, es un alambrecito que va a llevar, va a ser el que va a conducir, este, este dispositivo tubular que no mide más de 1,8 centímetros va por las venas hasta la aurícula derecha del corazón, se introduce ahí, pasa por la válvula que está entre el aurícula y el ventículo, que es la válvula tricuspidia, luego pasa al ventrículo derecho y ahí se hace la implantación de este tubo, este tubito marcapaso, se retira el cable y nosotros nos encontramos acá con un marcapaso inalámbrico, ah, pues y este sí. es el que va a darle la conducción, Qué bueno. Claro, por por eso bueno es habló simple. De, de última vez sí, sí. y puede ser que hay digo hay unos marcapasos que ahora te mandan la información al teléfono celular, sí sí por supuesto, sí hay chip hay este sí sí por supuesto si vos querés recordarlo a, a algún agüero tiene un pequeño Exacto, chip por este, las que tiene. subcutáneo, uh, claro. después por la arritmia que ha tenido, que se le detecta en, en el celular y eso inmediatamente hace la consulta médica. Y doctor, El eh, otro marcapaso Sí, sí. no, digo, sí. eh sí, por, me esta sería la parte de la intervención que, por lo que cuenta, eh, es bastante sencilla y, y en esto de, sí. de, de moderno, de alguna manera, que es lo que marcaba Mirta, que decía que era de última generación. ¿Cómo sería el post? ¿Cuántas, eh, cuánto tiene que tener sí. después de reposo mira esto habitualmente se coloca alrededor de una hora o hora y media depende pero es de corta duración y no tiene heridas sobre todas las cosas es, es una pequeña introducción por la vena así que no va a tener ningún este, así intervención quirúrgica no, eh, habitualmente no llega a 24 horas mucho menos la, la observación ...de la colocación de este marcapaso... ...porque hay que hacer un seguimiento... ...de funcionamiento y demás, ¿no? ...y de programación, pero... ...diría que antes de las 24 horas... Eh, ...habitualmente no hay mayores problemas... ...la ventaja que tiene este marcapaso... ...si le colocarían... ...a diferencia de los otros... ...que tienen cables, y que yo te había mencionado Flor... ...que están debajo de la clavícula... ...se coloca... Sí. este ...tienen los cables que se introducen... ...con la vena subclavia al corazón... Y ese tipo de marcapaso, esos cables pueden tener complicaciones. ¿Cuáles son? Se puede fracturar, se puede desconectar, o inclusive donde se coloca debajo de la piel, en el tejido subcutáneo, puede a veces infectarse y hacer lo que se llama la escara del marcapaso. Como que el marcapaso por roce se produce en una lastimadura. Doctor, sí. en estos casos, ¿no? Eh, ¿La edad del paciente se tiene en cuenta o no importa, digamos, qué edad y si sí la condición física en la cual se encuentra? A veces la edad no se tiene en cuenta en estos casos, porque si yo tengo un paciente con un bloqueo importante, no es el caso este de Mirta, la señora Mirta Legrand que seguramente es un, un, un ritmo cardíaco que lo, la tiene compensada, pero cuando hay casos agudos y la frecuencia cardíaca muy baja y hay que colocar un marcapaso, no importa la edad, se le coloca el marcapaso porque eso te salva una vida. En este caso eh, va a ser un, un marcapaso, como dije anteriormente, eh, de pequeñas dimensiones y que realmente la calidad de vida es lo que va a mejorar, va a mejorar claro, muchísimo. ¿no? Claro, doctor, ¿cómo se prepara? Eh, el, sí, la preparación, digamos, en el quirófono, ¿a qué me refiero? ¿Cuánta gente interviene? ¿Es sedación total? ¿No es sedación eh, total? ¿Cómo no. la monitorean? Estaría bueno, ya que estamos sí. desde afuera, imaginarnos, digamos, cómo sería esa situación. Sí. Perfecto. Ante todo, primero se le hacen los controles, lo que se llama el río quirúrgico. Claro. Laboratorio, radiografías, electro, ecocardiograma. Bueno, una serie de cosas que se hacen previamente a la colocación del marcapaso. Una vez que está en la sala, que es una sala de operación, que posiblemente a veces son microquirófanos, pero generalmente es un quirófano grande que es donde se hace la hemodinamia, donde se hacen los cateterismos, donde se colocan los estén, va a haber un monitor, el cual va a estar conectada, y ese monitor es el que nos va a marcar el ritmo cardíaco, la presión arterial, la la frecuencia, por supuesto, cardíaca, va a tener también un control eh, de control de oxígeno en sangre. Bueno, todo eso. Después se le va a hacer una pequeña anestesia local a nivel de la ingle, donde uh -huh. se va a introducir a través de un introductor este eh, cablecito, este catéter, que va a llevar el marcapaso. Y a veces, en muchos casos, se hace una pequeña inducción, una una sedación, diríamos, que eso depende de, del médico y de la anestesista, que son los que van a estar, y por supuesto que va a estar un ayudante, aparte del, del cirujano, que es este la el, el instrumentadora. ¿no? ¿Y un ella instrumentador. qué... Perdón, ¿y qué va eh, a partir de la colocación del marcapasos este de última generación? ¿Qué empieza a sentir cuando ella...? ¿Ella se, la duermen para esto? O no hace falta. Por eso te digo que se hace una sedación, a veces eh, no muy profunda, a veces claro. un poco ah, más profunda, pero inducción. son sedaciones rápidas. Claro. Sí, es una inducción. Es decir, eh, son, son anestésicos de, de, de ultra rapidez de eliminación sí. y que se despierta perfectamente Doctor, enseguida. ¿Y qué empieza si, a sentir si ella? A partir de. ¿Ella siempre, Nada. Nada. Eh, ella ella puede, va a sentir que gana, va a sentir gánica. bien como cuando se acostó. Va, va, a sentir como, como se acostó. Claro, ni se entera. Cuando ella empieza a moverse, sí, cuando ella empieza a moverse, se va a dar cuenta que si tenía algo de fatiga le va a desaparecer, Qué bueno, si ¿no? tenía este, un cansancio, bueno. sí. eh, le va a desaparecer, y si tenía, porque por, por ahí puede ser que haya tenido también algo de mareo, más allá de la columna cervical, también a veces. Eh, eh, tiene un rol importante en los mareos uh -huh. y uno va a sentirse una va a sentirse distinta va a sentirse mejor que lo que busca ella claro. y que lo que seguro que han charlado con el grupo de médicos familiares lo conoce al doctor Mastro, podido... ya ¿cómo? sí sí no lo conozco personalmente pero sí es un excelente profesional y dedicado a esto puntualmente ¿no? ahora doctor hay alguna actividad o algo que no pueda hacer a partir de ahora no, porque no ella va a poder hacer todas las actividades. ¿Algún un esfuerzo puntual, no va a tener algún desplazamiento, algo, no, no va a si, algo a evitar. No no no no, no, no, no, no, no, no va a ser, va a ser en la vida que hace ella habitualmente. Cotidiana. Este, el otro cotidiana, el otro marcapaso tenía más complicaciones. Acuerdo. Más allá que se podía cortar un cable, sí. eh, eh, a veces este eh, uno se podía golpear eso. Eh, bueno. podría haber una descarga, a veces... Bueno, son otras complicaciones. cuál pero, es el costo? ¿Cuánto eh, sale? Seguro. Para saber, ¿lo cubren las obras sociales no, o la, se lo compra el paciente? Ver, la, la, es una empresa... Eh, la empresa es una empresa muy reconocida en el mundo. este Acá hace muchísimos años que está con otros tipos de marcapasos, porque esto ha evolucionado en el tiempo, de marcapasos que hoy son pisas papeles porque pesaban 100, 200 gramos y hoy eh, son una moneda o pesan gramos, este, claro. evolucionado. No le podría decir más, no te podría decir porque este es si, es si le colocarían este, es uno de última generación y la verdad claro. que no tengo el precio del mercado.